Vivir y... Tú le prometiste Y llegarías Hasta el final Oh Tú ya te has ido Y no has podido Regresar Señor, cuál fue el motivo El que te hizo Rezar Si juntos Estábamos en la iglesia Y cantábamos signos a nuestro Señor yo recuerdo cuando tú me decías que llegarías a la meta y esas son cosas que nunca podrás olvidar la llevarás. Las llevarás contigo toda la vida. Regresa que Jesús aquí te espera. Nunca es tarde para volver a empezar, porque Cristo te espera. Todo lo Abiertos, porque Cristo te espera, porque Cristo te espera, con los brazos abiertos. espera, nunca es tarde para volver a empezar, porque Cristo te espera, con los brazos abiertos, porque Cristo te espera, porque Cristo te espera, con los brazos abiertos. Me dices que te vas y ya no quieres continuar, ese cristiano es muy duro y que es mejor renunciar. Felicidad Y si te vas de Cristo No hallarás la paz Porque solo en Él Encontramos felicidad En este mundo, perdido estará felicidad porque fuera de Cristo en este Porque traigo en mi cuerpo la marca del Señor Jesucristo Sello que Cristo a mí me ha dado Es un sello que Cristo me ha dado, el Espíritu Santo Soy preso de ti, soy preso de ti Me siento cada día cautivo a tu voz. Y ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que antes vivía, lo no viví en el mundo. Pero ahora yo vivo por aquel que me dio la vida. Soy preso de ti. Soy preso de ti me siento cada día cautivo a tu voluntad Thank you. Mira Señor tu iglesia, cómo se va. Muchos viven haciendo su propia voluntad. Ojo no es aquel que se somete a lo que dices tú. No los consuma Señor por su maldad. Pueblo también, otra oportunidad Para que también tu pueblo se pueda arrepentir Muchos viven con pleito, otros viven en la maldad Otro ya no quieren. Eres algo peor. No basta con decir: Voy a la iglesia, sino que tenemos que andar en santo. ¡Bye! ¡Ah! Cuando tenías dinero todo iba bien Tenías amigos, mujeres y no tienes nada Sé que no es fácil la vida cuando te vas Cuando no está Jesucristo en tu decisión Cuando no tomas en cuenta a nuestro Señor Todo en la vida seguro te va a salir mal No podemos recapacitar Hoy es el día en que tú puedes empezar Y mi Jesús, mi hermano, te quiere ayudar A mis ovejas, y yo me conozco a mí, yo las conozco a ellas así como a mi padre. Y yo me conozco a mí, yo las conozco a ellas así como a mi padre. Yo soy el buen pastor, yo mi vida, mi Puedo volverlas a tomar y darles vida eterna no quiero cruel la cruz Puedo volverlas a tomar y darles vida eterna y no quiero cruel la no cruz